En el transcurso de tu trayectoria escolar, has venido desarrollando una serie de proyectos que te han permitido ir integrando las competencias desarrolladas en los diversos cursos. En primer semestre, identificaste y definiste una problemática cultural. En el segundo semestre, diseñaste un diagnóstico. En el tercer semestre, llevaste a cabo el diagnóstico. Para cuarto semestre, elaboraste un proyecto de intervención a partir de los resultados de ese diagnóstico. Y finalmente, en quinto semestre, pusiste en marcha este proyecto de intervención que diseñaste. Así pues, has tenido experiencia en dos tipos de proyectos. Desarrollaste un proyecto de investigación en segundo y tercero, y llevaste a cabo un proyecto de intervención en cuarto y quinto. En este momento, te encuentras en la etapa final de la licenciatura. Por lo tanto, es tiempo de comenzar a elaborar y planear el proyecto con el que lograrás tu titulación. Por ello, en esta asignatura trabajaremos intensamente para definirlo, para que posteriormente, en el siguiente semestre, lo lleves a cabo y en el último ciclo escolar de tu formación, ...integres la información que has recolectado a lo largo de tu trayectoria académica... ...para conformar y presentar tu trabajo recepcional de titulación. Seguramente has escuchado o leído que existen diversas modalidades y opciones de titulación... ...como son tesis, tesina, informe de prácticas profesionales y excelencia académica, entre otros. Por ahora te invitamos a no preocuparte por ello... Más bien, centremos nuestros esfuerzos para que juntos podamos definir claramente tu proyecto de titulación y posteriormente, en el último semestre, decidiremos juntos la modalidad y opción de titulación. A grandes rasgos, esta es la ruta metodológica que utilizaremos en esta asignatura. 1. Definirás el tipo de proyecto el objeto de estudio o intervención, y qué proyectos similares se han realizado. 2. Delimitarás cuáles son los conceptos claves del proyecto y cuáles son los objetivos y alcances que tendrá. 3. Diseñarás la estrategia metodológica para el logro de los objetivos. 4. Planearás y programarás las actividades definiéndoles tiempos y recursos. 5. Presentarás tu proyecto en el coloquio de estudiantes para recibir y brindar retroalimentaciones. Te invitamos a que revises a detalle las actividades que se tienen que realizar, así como los productos y fechas de entrega. Examina cuáles son los criterios de evaluación y considéralos en la elaboración de tus productos y en tus participaciones en el coloquio. ¡Ánimo! Ya estás en la última fase de tu licenciatura, así que realiza tu mayor esfuerzo para comenzar a construir el proyecto con el que podrás titularte.